Hola, los invito a participar en el reto SUTAS CAROL. Mi nombre es Dora Zamudio y hago parte del Club de Creadores de CAROL. En esta oportunidad les vamos a enseñar un hermoso topo en la técnica de sutas. Hoy vamos a realizar este hermoso topo. Materiales. El cristal, perla plana en gota, cordón de SUTAS, colores deseados, pañolensi, nuestro poste, tijeras, candela y silicona, vamos a empezar nuestro proyecto, lo que primero realizamos es aplicarle silicona a nuestra piedra, la pegamos en todo el centro, hacemos presión, empezamos con el color dorado, recuerden que yo no corto, yo trabajo directamente desde el cartoncito. No cortamos porque no sabemos qué tanto se nos va a, a utilizar, entonces para no desperdiciar, para que no nos quede faltando o no nos sobre mucho, entonces empezamos aplicando la silicona en todo el de la piedra. Cojo mi cinta, mi cordón, dejo una colita, por ahí de unos 3-4 centímetros y empiezo a darle la forma a la piedra, independientemente de la piedra, de la forma, el proceso siempre va a ser el mismo. Entonces acuérdense el cordón paradito, cortamos, juntamos acá, quede como más o menos el centro. Ahora empezamos con el rojo. Dejo el mismo espacio de, de la primera que hice. Entonces como ya está un poquito seco porque esto es, digamos, instantáneo, les pues, aplico nuevamente silicona sin tratar de untar mucho el cordón. Por encima, a los lados, sí. Entonces coloco nuestro cordón, le doy la forma. Mire que yo muevo, en nuestro proyecto con el pañito. Corto la misma cantidad, ustedes le pueden hacer la combinación que quieran, Entonces vuelvo y hago lo mismo, miren, mire que yo no corto, sino cuando ya he pegado, le hago la formita acá, teniendo esto ya así, bueno tratemos de juntar otro poquito acá, así en esta posición, Cojo mis lágrimas y le aplico un toquecito de silicona a este extremo y a este otro extremo. Y las pego acá y acá. ¿Ven? Y luego vuelvo y aplico silicona en el bordito o alrededor de nuestra piedra. Y empiezo a pegarlo uno por uno. No los cogemos todos de una vez, sino uno por uno. Y le hago como el quiebrecito aquí. Y... con la tijera, trato de hacerle como la curvita. y hago esto siempre, ¿eh? como para que él quede, vuelvo y hago el otro lado, aplico la silicona y vuelvo y hago lo mismo, como acá nos quedó mucha silicona, entonces yo simplemente le quito con la puntita la tijera, porque cuando se seca queda ahí como el grumito. Aquí ya hice la forma, ¿si ¿sí? vieron? Con una pinza, con la puntita y la tijera, trato de hacer eso para que pegue más acá. No nos quede este huequito acá, entonces trato de hacer esto y mire si es que pego más Y acá, entonces voy y acomodo, como haciéndolo hacia abajo. Ya tengo ese, voy a esperar que seque un poquito con algún pedacito que nos ha quedado. Vamos a hacer esta partecita que esta es solita, pego la piedra en el centrico, aplico nuestra silicona en todo el bordito. Y hago lo mismo, pero aquí le vamos a dejar la colita más cortica. Entonces hago la misma. Mire que la forma que nos da el sutaz es la piedra. Esto que yo estoy haciendo con esta lágrima lo puedo hacer redonda, ovalada, cuadrada. Y lo trabajamos de la misma manera. Luego seguimos con el rojo. La misma forma. Entonces mire, corto. Y aquí vuelvo y aplico, porque como el nos va secando, les aplico nuevamente. Y la última. Aquí igual lo pueden hacer las veces que quieran. Con los colores que quieran, pueden hacer cada vueltica un color diferente. Esto ya es a la creatividad y a las combinaciones que quieran realizar. O pueden dejar solamente una vueltica. Entonces, aquí ya quedó. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cortar. Bien. Miren, con la punta de mi tijera trato de llegar bien hasta los espacios bien, bien profundos, digámoslo así. Entonces, como esto es lo que vamos a aprender a esconder ahora, es pedacitos que nos sobran, entonces, levanto un poquito y hago un cortecito acá, así. Entonces, digamos que vamos a esconder es Volteo. Aplico un toquecito y una por una, pero ya no lo trabajo paradito, sino aquí sí acostadito, acostadito y que nos quede así bien bonito. Cuando ya lo tengo acá, corto y trato de que no me queden encima para que no se vea muy, muy grueso la parte de atrás. Entonces, aquí vuelvo y hago lo mismo, corto, levanto y corto. Yo, yo miro que me quede bien acá como el, el volteo. Aplico el toquecito y vuelvo. Una, dos, como dándole fuerza hacia adentro ¿no? para que no dé la forma. Entonces, pues como esto es lo que me están dando con mis dedos, que los tengo muy untados de silicona, lo voy limpiando. Corto esto para que no nos quede como mucho bultico atrás. y acá nos queda, yo le doy la formita, bien, formita, y acá nos quedó, este es esta parte, entonces le voy a colocar esta, entonces voy a hacer lo mismo, corto, este va a ir acá, miren, ¿sí yo le puedo colocar ya los que quieran, como darle una formita, Aplico silicona aquí, donde lo voy a pegar, corto un poquito estas paticas, mirámoslo así, y trato de colocarlo centradito. ¿Vieron? Entonces ahora con el otro pedacito vamos a tapar todo esto, me lo coloco acá. Entonces como tengo que colocar el postecito, entonces busco como el céntrico, coloco el postecito y no hay necesidad de mucho. Como que toque ahí, cojo mi bañito donde esté menos chuzo, siempre trato como de aplancharlo y vuelvo y hago lo mismo cortamos, pues. siempre lo que yo trato es como de, de aplanchar o de apretar estas esquinitas y el borde, entonces voy a empezar a cortar entonces, mira, la tijera bien, que la puntica entre bien como en las curvitas Por eso la tijera tiene que ser con un buen filo y con una buena puntita para que el corte nos quede bien bonito. Y luego con la candela nos vamos a ayudar. Pues mire como queda ahí levantadito, no ha pegado bien, porque es pues por tiempo de cámara... No le damos como el espaciecito que es. Entonces, para que no nos quede esto así, como pellizcadito, por eso cogemos nuestra candela y hacemos esto. Y de igual, como al uno cortar, quedan como unos pelitos. Entonces lo que yo hago es como darle la formita y que no se nos vea muy pellizcado Entonces, mire. Luce cuando nos queda mucha silicona, eso nos ayuda a que no se note. Entonces, acá ya nos quedó nuestro topo. Si lograron hacer este reto, no olvides publicarlo en el Instagram y etiquetarnos. A mí me encuentran en mis redes sociales como Sari Design, en Facebook y en Instagram. Hasta una nueva oportunidad.